Pues eh, en escucha de este, que es nada, es original, el podcast más pirata de las redes, que me vengo enterando es la 69 emisión, es decir, que ya llevamos 69 programas, lo cual me impacta enormemente y, y pues, pues estoy muy, muy gustoso de estar aquí. Han sido días tristes por recordar a las querencias, pero bueno. Finalmente, estoy muy contento de estar de nuevo, de nuevo en, el, en el podcast y de saludar a mis eh, colegas co conductores, Camila Paredes Perales, perdón, por de dónde saqué el Paredes, Camila. Desde ahí la, la llevas, ahí la llevas. Desde La Paz, desde La Paz, Bolivia. Hola, Camila, cómo estás, perdón por, por cambiarte el el apellido, pero sí tuve una colega que se apellidaba así, entonces. Yo creo que me cruzaron los canales. Hola Camila, ¿cómo estás? ¿Mucho frío en La Paz? Sí, está, está grave, está grave. El, mi gatito está aquí, pero no se puede ver. Le hace igual mucho frío. Bueno, pero, pero qué bueno que tengas muy buena compañía. Y por supuesto, Michael Ramos desde el soleado Tepoztlán. ¿Qué onda, Maestro Bunt? Sí, acá andamos, ya se está ocultando el sol por acá, pero sí, acá ha estado bastante sabroso el solecito. Y, y bueno, pues gracias por, gracias por invitarme a su programa, Maestro Bunt. Muchas gracias. No, pues gracias por, gracias por, por aceptar la, la invitación. Y tenemos, <risa> eh, y, y, y pues bueno, continuamos desde, desde la emisión pasada, que, que, que fue, digamos, la, la primera emisión grabada, digamos, en pues no sé, en, en, en exterior, en, en vivo, en, a control remoto, digamos, en, desde Toluca con, con, con Ezequiel Reyes, que le mandamos un saludo desde aquí. Y, y esta, esta emisión pasada pues, pues, eh, pues como que inaugura un, un, un nuevo bloque o una serie de, de, de programas dedicados justamente al archivo y, y pues tenemos el gusto... Ahora de presentar a... Eh, ¿Cómo? Nayuli, na, na ¿verdad? Es, este, Nayuli. No, Nayuli, no, Dominique Jonard, que, que pues bueno, nos va a platicar sobre el archivo de ese gran, gran cineasta de animación, eh, Dominique Jonard Y pues bienvenida, eh, espero que, que estés muy bien. Muchas gracias por, por, eh, por eh, hablar, eh, hablar con nosotros, charlar un poco con nosotros y, y pues... También echar un poco el cotorreo, ¿no? ¿Por qué no? Porque no todo es animación. Y además la obra de tu papá es muy festiva, ¿no? Entonces, pues pues qué mejor que, que estar como muy, muy contentos el, el día de hoy porque pues es un legado en un género o en una técnica que, que en México pues pues apenas estamos como, como empezando a, a detonar y a redescubrir también, eh, pues, pioneros y, y, y gente que se ha dedicado a la animación. Muchas gracias y, pues, pues, bueno, no sé quién quiera lanzar la primera pregunta. Bueno, yo te quiero dar la, la, la bienvenida. No, Yuli, gracias por, por darte tiempo de platicar con nosotros. Y, y bueno, sí, eh, eh, el tema de ahí, evidentemente, pues, no, no, no es no está tan cercano al cine experimental, pero sí al archivo, ¿no? Aprovechando este, ya lo decía el maestro, esta, digamos, aprovechando este impas entre la edición pasada y la que viene, en donde, bueno, pues sí, ya prácticamente ya le dimos una repasada a todos los, los colegas que hacen cine experimental por aquí y por allá, que participaron en la edición pasada, pues dijimos, vamos a hablar de otra, otro tema que nos apasiona muchísimo, que son los archivos. Entonces, bueno, eh, pues estás tú... De, de alguna manera este proyecto inicia, pues ya nos contarás si, si es así, pero yo, yo imagino desde que te dieron este apoyo del INCINE ¿no? El INCINE cosa histórica, lo hemos dicho una y, y mil veces. Eh, nunca antes alguna administración del INCINE se había preocupado por, por eh, la cuestión de los archivos, es un hito verdaderamente histórico. Entonces, bueno, pues afortunadamente se han podido... Eh, eh, ha habido proyectos pues como, como, el, como el que representas tú en este caso, pues que han aprovechado esta, esta posibilidad de, de, de recibir est estos apoyos, y bueno, yo en particular sí, sí, sí quería, estaba como encantado de, de platicar contigo, porque bueno, por, por un lado, eh, cuando conocí la obra de, de, de, de tu papá, pues sí, yo fue un momento así como... Interesante porque era como que cuando yo quería decidirme qué hacer en mi vida, y si, me, no, si, si bien nunca, bueno, tengo que reconocer que sí si me di cuenta que yo para la animación y para el dibujo y esas cosas no, no más no, pero sí me pareció una manera muy interesante de, de poderle, eh, de alguna manera, transferir esta, esta forma de hacer cine a, a personas distintas, ¿no? Eso... Digamos, ya, ya, ya, yo quiero que nos que empieces por platicarnos un poquito para la gente que no, digo, pues la gente que no conoce el trabajo de Dominique Llanar, pues más bien apáguele y váyase a verlo, <ríe> porque es así no, como. Y, y, que, y que regrese, que regrese. Sí, por eso, o sea, apáguele ahorita, váyanse al canal de Vimeo o a, si están en, eh, fuera de México, hay, eh, hay un canal de Vimeo que sí lo encuentran, Dominique Llanar. O si están en México, váyanse a Film Latino y ahí hay algunas películas. Ya que la hayan visto, entonces vienen porque van a entender, ¿no? O sea, absolutamente. Sí, es como eh, referente obligado para muchas cosas de, de, que tienen que ver con el cine nacional. Y, ¿Y qué te parece si empezamos por ahí, que nos pongas un poquito en contexto de, de, de quién fue tu papá, a qué se dedicaba y que, con, lo, cómo, cómo fue que se acercó a esta, a esta forma tan particular de, de hacer cine? Sí, súper bien. Yo creo que puedo como empezar a presentar un poco el trabajo de mi papá y este, ya al final termino hablando de esto de lo de cine, de como la conciliación del acervo, que sí creo que es súper importante. Y como que creo que en mi vida ha tomado como justo esos dos vertientes, ¿no? Por un lado como el trabajo que conocí de mi papá como su hija y ahora el trabajo que estoy haciendo como pues directora del archivo, ¿no? Entonces, bueno, para todas y todos que no lo conocen y que ya fueron a ver en in Latino, que también es un problema, no todos los cortos están en internet de una buena calidad, pero creo que hay algunos, sobre todo en in Latino, que le están y que valen la pena, pero que justo que no dan como el panorama completo de, de, de la trayectoria, y creo que eso es como algo importante ahora que estamos haciendo el trabajo del archivo. Entonces, para contar un poco esto de forma anecdótica, mi papá llegó al al cine de la misma manera que, o sea, no de una forma académica. O sea, de hecho, él fue un autodidacta. Él dejó Francia en 1977, como en los setentas. Él tenía como 18, 19 años y emigró. Entonces, este él tenía como una aspiración muy fuerte a, a ser artista plástico. Entonces, realmente estuvo viajando por Holanda, por Canadá, Estados Unidos. Fueron años y años, siempre quiso llegar a México, pero tomó la ruta larga y se fue así como en esos años como de Francia en la época hippie, él se fue así por el camino largo y realmente él era artista plástico y también hacía cosas de teatro. En realidad él se movía en, constantemente, regresaba a Francia y con las personas de, pues de, eso, de su ciudad pues, o de su pueblo, montaba obras, con sus amigos hacía también pues, este, pinturas. Eh, y bueno, cuando viajaba prácticamente se dedicaba como a, a, pues, al arte plástico en las calles eh, y en, en los murales. Entonces realmente fue, fue esa toda su trayectoria hasta 1995, o sea, el año en el que yo nací, fue como, bueno, ahora se volvió cineasta, ¿no? Hay como un cambio que creo que es importante porque sí, sí mi papá fue cineasta y, es cineasta y fue director pero quiero pensar y siento que eso se nota en su trabajo por no haber pertenecido a este lado de la academia, ¿no? Entonces, bueno, eh, pasando los años en los que él empezó a hacer este, pintura y, y todo esto, este, también estuvo mucho por, pues, por México, por el sur, por Pátzcuaro, Guatemala, llegó hacia Campeche a hacer como talleres infantiles de pintura. Entonces creo que ahí empezó un poco como a tener esta relación con, lo, con las infancias. También es verdad que él sí me lo llegó a decir que siempre le llamaron la atención como las comunidades indígenas, ¿no? Entonces de alguna manera siempre en estos talleres estaban vinculados pues en zonas mayas, en zonas purépechas, etcétera Entonces eso empezó a hacer su, sus primeros talleres de pintura colectiva, así les llamaba, ¿no? Y pues este... Eso, a partir del 95, donde empieza a producir películas como director y productor, su metodología era algo muy sencillo, muy didáctico, que en realidad él llegaba, y muy intenso su trabajo en realidad, porque él llegaba a la, a la comunidad indígena, no, en este caso, porque en realidad gran parte de su trabajo lo hizo con infancias de comunidades indígenas a lo largo de México, pero bueno, también en zonas marginales como de la frontera, cárceles, y este pero bueno, una parte de ellas fue fue en estas comunidades. Entonces, él llegaba, hacía normalmente como una relación, pues, como con la escuela eh, con, en la que iba a participar o en, o, en el centro cultural, más, eran centros culturales, imaginemos esto en, los 90, en el 95 como muy, pues, comunitarios, ¿no? O sea, había como una más, una fácil entrada en el sentido, ¿no? De, de, de compartir. Y llegaba y, y en un diálogo empezaba a darle como voz y oportunidad a que los niños y niñas decidieran qué historia querían contar. Él nunca mi papá llegaba como, sí llegaba con, con una idea concebida, porque evidentemente pues él escribía el guión ¿no? de, de cómo sería, pero creo que el proceso también siempre era encontrar esas narraciones de ellos y de ellas. Y, y se ve mucho en su trabajo porque creo que no infantiliza a los niños, o sea, los deja opinar. Y, y, este, y, y ellos dan soluciones y plantean problemas de su propia comunidad, ¿no? Tenemos como varios ejemplos de, de sus películas que, que plantean problemas que los mismos niños y niñas vivían en su comunidad, como el robo de un santo, la carrera de los rarámuris pero ellos mismos eran quienes decidían y quienes iban marcando, ¿no? Mi papá fue una persona que daba muchísima libertad y lo viví como su hija, en realidad, que nunca te decía que no. Entonces, nunca pero de verdad nunca, entonces yo que lo veo eso en sus películas porque, por ejemplo, ya para las personas que han visto, uh, la de un brinco para allá, un brinco para allá, que fue grabada en San Diego, y Tijuana pues no sé, de repente está la historia y llegan marcianos, y llegan cosas súper raras, empiezan a pasar en la película, y yo creo que cualquier otra persona diría, no, o sea, un marciano no puede llegar a matar a los estadounidenses y hacer justicia ¿no? o sea, pero mi papá nunca ponía ese límite, era como, bueno, no que, que si alguien o un niño decía que, que marcianos, podían entrar marcianos. Entonces, esa libertad de decidir a los niños y a las niñas cómo querían que fuera la historia y cómo, cómo, y cómo dibujarlos, cómo representarlos, eh, creo que es muy clara en su estética. no Entonces, también él nunca... Él, él era artista plástico, no pero realmente eh, sus instrucciones eran muy básicas y eran premisas. Eh, eran, por ejemplo, la animación que él trabajaba era como frame por frame, entonces es una animación tradicional, en la que vas colocando como los móviles y tomando una fotografía, luego otra y otra hasta conseguir una secuencia de movimientos, ¿no? Entonces, para eso se hacían como unas marionetas así, dimensionales, y simplemente él pedía que se dibujara la, los personajes de frente y de perfil, y varias ma manos en varias posiciones, varias piernas en varias posiciones, y para las bocas, por ejemplo, era como de, eh, haz las vocales. Dibuja una boca en una forma de una A, una O, una, o sea, cosas muy sencillas que cualquiera podría hacerlo. Y también es importante que luego, no todo el tiempo, le decía a los niños que eso iba a ser una película. Los dejaba en el proceso y creo que le encantaba volver y mostrarles la película y que los niños se sorprendieran que eso era cine. Y él hacía todo el trabajo de postproducción que hay, ¿no? Se llevaba los móviles, se llevaba los dibujos, se llevaba los fondos, porque se dibujaba sobre un fondo en donde eran los escenarios. Y, este, y él producía la, mmm, con, estas, como, con esta captura de imagen, que era frame por frame, que es súper tardado, eh, insertaba la música, él tenía luego a sus, a sus músicos favoritos con quien siempre trabajaba en los cortos, pero también muchas veces las mismas personas de la comunidad mmm, trabajaban con esos músicos también. Y, este, iba, y también paralelo a ello, grababa las voces. En mientras los niños trabajaban con las, este, con las imágenes, pues él iba trabajando el guión y después del guión pues, les, grababa, les daba a leer el guión y los niños participaban. También él dejaba mucho tiempo como grabando y si había cosas espontáneas como risas, como bromas, pues él las iba retomando y las iba construyendo para que fuera muy espontáneo. Entonces creo que eso es algo como muy único de su trabajo y que que creo que también ha impactado. Me ha sorprendido que sí he encontrado ahora niños que, bueno, son del 95 y ahora tienen pues más grandes que yo. Yo tengo 27. Y el hacer ese cortometraje los ha convertido en personas que ahora quieren estar dentro del mundo del cine. Y creo que eso es algo como invaluable y que, y que justo crear el cine de una forma colaborativa y horizontal. Entonces, eso como grandes rasgos es un poco la metodología y el trabajo de mi papá. No sé si ahorita alguna pregunta, si quedó claro. Está, está maravilloso. Fíjate que no, yo acabo de experimentar. Es, digo, te, te, te, cuando, te decía cuando... Eh, sobre todo cuando Santo Golpe, que fue como de sus, es de sus, de sus películas más conocidas, por, premiada y, y, y que, que se ha visto en, en, en muchos lados. Eh, creo que yo a partir de ahí fue que me empecé a interesar no en, en, en esta no, no me imaginaba yo el proceso te digo te digo yo sé que la animación, yo sabía pues que la animación era complicada eh, sí sí es eh, interesante que pues que de alguna manera este este procedimiento de hacer esta forma de hacer películas pues les diera eh, voz aunque como ya dices sin que ellos quizá lo supieran a, a, a, a ciencia cierta pero sí darles voz a los a los niños sobre todo a los niños no sobre todo a los niños que que, que pueden tener una imaginación a veces mucho más eh, eh, eh, febril e que interesante que, que, la, que la de los adultos, ¿no? Y bueno, el caso es que uh, el, hace un par de meses antes de que se acabara la, la décima edición de Ultracinema, vino, vino a México un artista eh, austriaca que vino acá a Catepoztlán a dar un taller justo, bueno, no estaba pensado para niños, pero terminó haciendo prácticamente para niños y, eh, y es esto, o sea, fue un proceso de, bueno, invitarlos a que eh, no dibujaran, sino más bien encontraran en, en, en la calle objetos con los que ellos iban a, a recrear su cara, ¿no? Y, y, y exactamente eso que tú, que tú, este, comentas, eh, poner la, la, la, la cara en distintas formas y, bueno, ya, ella, ella justo hizo todo el proceso de, de, de edición. Pero bueno, ya, ahora sí que ya me, me, me pareció una forma súper increíble de poder hacer partícipe a otras personas que no necesariamente eh, pues, como, como es esto, no necesariamente son cercanos a este cine, porque de repente no, no es tan fácil, pues sobre todo en, en, en ciertas comunidades pues que, que a veces no tienen ni cine, pero, con, pero me pareció me parece un ejercicio muy, muy bonito y ahorita lo, lo confirmas, pues, esto que nos dices que hay, que hay, que hay chicos que, que de alguna manera esta experiencia los cambió, ¿no? Y eso es, eso me parece, este, fantástico porque, porque yo, yo sí te puedo decir que a mí sí me, sí me, no, no, si bien no me cambió, pero sí me hizo interesarme por otras formas de hacer cine y quizá eh, de manera tangencial, eh, pues terminó influyendo en que, bueno, pues no todo, es, no todo el cine que, que o sea, no, no todas las formas de hacer cine son a través de ir a la escuela de cine, ¿no? Entonces de alguna manera, aunque sea de, de, como, como carambola, es que terminé yo acá, ¿no? Promoviendo el cine experimental, y eso me parece, por eso así cuando, cuando me, me dijeron, ay, que podemos platicar con... Con los encargados del archivo de Dominique Jonaris, dije, vamos, vamos. No sabía, que era, no sabía en ese momento que eras tú, que, que era su hija, pero bueno, qué, qué maravilla. Eh, no sé, maestro, tú me contaste que, que también de alguna manera los, los, los viste cuando, cuando, eras, uh, cuando eras joven. Yo creo que sí, no, en el yo, estreno, ¿no? Yo, no, de hecho sí, yo tenía cabello, <risas> imagínense, yo tenía, yo tenía cabello y, y, y yo recuerdo como muy particular... Justamente recuerdo Santo Golpe muy, muy particularmente porque además ta también recuerdo esas muestras internacionales de cine donde eh, proyectaban un cortometraje normalmente mexicano a partir de mediados de los 90, en donde se proyectaba un cortometraje mexicano antes de la función principal y me acuerdo mucho que pues me llamaba la atención el formato de, de cortometraje, y qué bueno que nos platicas el, la, la dinámica de trabajo de tu papá, porque había algo leído, pero no me quedaba como muy claro cómo trabajaba, y yo creo que ahora pues entiendo más su forma de trabajar, y, y obviamente, y, y el resultado, no que me parece interesante que, que, que, que no les decía, como esta omisión a propósito, que no les decía que era, que era para, para una película, lo cual yo creo que está bien interesante porque ya, como que si de pronto llegamos y decimos vamos a hacer una película, ya nos creamos una serie de, de, de, de prejuicios y de, y de ideas preconcebidas, entonces yo creo que está, está bien interesante. ¿Y, y, y qué no, no Nos platicas un poco... Que, que, que quería venir a México pero, y que se tomó como el camino más, más largo, la, la, la ruta panorámica, digamos. ¿Pero qué lo trajo en particular? ¿Te, te platicó alguna vez? como Porque por, digo, nosotros en México de pronto uh -huh. como quedamos por sentados, muchas cosas, muchas uh -huh. ideas, y, y, y de pronto me llama la atención y siempre les, les pregunto a, a la gente que viene de fuera, oye, pero, ¿pero por qué México? ¿No? Es maravilloso, hay un buen clima, buena comida, pero... Sí, seguramente... pero, sí, sí, o por supuesto, no, el clima, bueno, el de la Ciudad de México, no, pero, este, pero la comida... Sin duda, sí, Ciudad ¿no? de México, no, por favor. Sí, sin duda, la, la, la comida sí, ¿no? Este, no. Pero, ¿qué, qué, lo, ¿qué lo llevó a México? Porque, porque a lo mejor, pues siempre, insisto, ¿no? Tenemos como ideas de... De, este, uh -huh. de, de que damos por sentado muchas cosas. Oye, pero pues es que es México, ¿no? Porque nosotros vivimos ahí. ¿Pero qué lo, qué lo llevó a México? Mm, mm, algo que me sucede es que, bueno, falleció en el 2018 y hay un montón de preguntas que, que creo que, que digo, ay, me hubiera gustado tenerlas con más claridad, ¿no? Como saberlas más a profundidad porque... Creo que obviamente se lo he preguntado, pero como que ahora recuperando como la memoria veo que es difícil como captar todas estas cosas del, de, de su memoria y, y eso nada retomo como un poco al ser yo encargada del archivo, pienso que esto da esta sensación al archivo de algo como familiar, porque en algún momento yo no pensé, bueno ya lo hablaré como más adelante, yo no pensé que me iba a hacer cargo de esto, de verdad no. Eh, pero creo que si alguien más lo hubiera hecho, se hubiera enfrentado a estas preguntas. Y el hecho de que se esté construyendo desde esta memoria familiar, creo que da mucho... Como que respeto un poco la línea en el sentido que él trabajaba y también hay como cosas que... que se van recuperando por yo haberlo visto, por yo haber estado cercana a eso y habérselo preguntado como desde su hija. Entonces, la respuesta que voy a dar es como la que me dio siendo papá. Entonces, no, no, no en su papel de cineasta, porque... O de las cosas que recuerdo que mis tías en Francia me, me llegaron a contar. Yo recuerdo que se lo pregunté y él me dijo que por una novia quiso empezar a venir. Pero también que él realmente nunca le gustaba como el inglés. En Francia como que puedes este, aprender inglés, pero también puedes aprender español. Entonces desde siempre como que se le daba el español. Entonces no no quería ir a España, entonces prefería como ir a México con esta novia que tenía pues eso, a sus 17 años, tenía la idea de venir pero pues no sé algo pasó de recuerdo que le pregunté que qué pasó y que todo no para que me contara un poco la historia de amor no entro en detalles la verdad este pero simplemente creo que como no funcionó y él se arrancó y decidió como hacer el viaje pero sí sí decidió esta ruta larga porque creo que mi papá siempre tenía como este pues sí este espíritu de de abarcar más o sea no llegó y no fue directo no o sea yo creo que toda su trayectoria me pongo a pensar las cosas que vivió, porque pues eso estuve yo viviendo en Holanda, recuerdo que me contaba cómo trabajaba en barcos pesqueros, o sea, cómo había como un montón de cosas que hizo, que, que, que eso él se sentía como pues motivado a, a, a ir viajando y ir llegando poco a poco, como que no tenía como esta, como ese traza directo de como voy a hacer esto, voy a llegar, voy a llegar a México, entonces pues ya tomo el avión, llego y me instalo, ¿no? Entonces se fue como más largo. Y sí, esto que mis tías me comentaban que era muy bueno en español, aunque faltaba clases, aunque se divertía, pero hacía reír mucho a las personas y, y hablaba muy bien para, pues eso, para un niño y, este, y que siempre, me dicen que siempre había algo que le llamaba de México, como la, este, la naturaleza, pensaba, como dibujaba mucho desde allá sin todavía conocer a México, la selva, los colores y cuando hizo sus primeros viajes y volvía, en, en sus cuadros como representaba mucho esas estéticas, esos colores, los colores que veía aquí, el amarillo, el verde. Entonces, eh, creo que era totalmente como, como la cultura lo que le llamaba. Y, este, y pues yo creo que sí se la pasó muy bien, porque pues ya no volvió, ¿no? Este, entonces, él cuando se instaló en México como... Pues sí, yo creo que como en el 82, 83, por ahí. Porque mi hermana mayor nació en el 85, entonces más o menos por ahí. Y creo que en realidad todo Latinoamérica, ¿no? O sea, ya al estar como produciendo cine, eh, yo sé que se arraigó a Morelia, pues porque bueno, pues cinco de sus hijos, este, pues nacimos aquí, pero realmente en sus viajes le gustaba mucho Cuba, Ecuador, eh, este, Bolivia, o sea, como que realmente tenía como una tendencia hacia la, a Latinoamérica. Y. Y, un, y creo que algo que sí valoro de él, lo recuerdo, que es que en vez de tener como esta visión de como, ay, en Francia tenemos todo esto y miren, en México no hay, era al contrario, como que decía que, me contaban mis tías recientemente que cuando él viajaba, le decía a los franceses que estaban súper mal, que iban súper atrás, no que, pues que en México se hacía, no sé, se hacía compostas, se hacían huertos, se cuidaba la naturaleza, o sea, como que valoraba esas cosas, no entonces creo que eso también, me gusta saber eso de él, de que tenía esta mirada como un poco como más horizontal, más abierta. Y creo que eso es algo que, que lo identifica a él como persona, como papá y como, como cineasta. Entonces creo que más o menos por ahí fue que decidió llegar a México. ¡Qué maravilla! Pues qué bueno que escogió México porque bueno nos dejó un legado eh, increíble, unas películas maravillosas y qué bueno, pues, al final de cuentas es una, una forma de... De, de acercar a, a la cultura audiovisual, no digamos al cine, a la cultura audiovisual, a, pues a personas que no necesariamente suelen tener acceso, ¿no? Y bueno, eh, ha sido ya replicado por, por, por otra generación de, de personas. Ahora es más común encontrarte con este tipo de talleres. De, de, de hecho, los, por ejemplo, los chicos de caleidoscopio en, en Tamaulipas están completamente dedicados a este tipo de, de, de, de talleres, ¿no? Van a las comunidades juntan a los, cha, los chamacos y les, los, los ponen a hacer básicamente lo mismo, a dibujar, y bueno, ellos se encargan de, de terminar las películas. Hay varios proyectos no con, que están trabajando con, con los yañús allí en Querétaro, eh, en fin, o sea, se, se, se, se replicó por todos lados y lo cual pues está, está maravilloso. Yo he tenido la, la suerte de ver algunos de estos trabajos gracias a que eh, en, la, en, en otra faceta de, de, de, de mi como tengo mucho tiempo libre, pues me, me puse a hacer otro festival y es un festival de cine animalista. Y ahí nos han mandado precisamente por, por, eh, cortitos de, realizados por, por talleres, talleres para niños, ¿no? Que insisto, es una forma eh, pues muy, muy amena de, de acercarlos a, a esta cultura audio, audiovisual. Y bueno, antes de que Camila nos dé su... su, su este, su sesuda opinión también, porque ya se está... Como se junta mucho con el maestro Boone, también ya se está volviendo medio fifí. Me gustaría preguntarte... Eh, pues ahora sí que ya entrando en, este, en, en materia sobre el archivo. no ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que contiene? ¿Qué es lo que están eh, eh, preservando o resguardando? Eh, ¿De dónde surge la idea de convertirlo en un archivo como tal? ¿Y, y, y por qué? no Eso creo que es importante e interesante saber. Porque, digo, a veces la gente tiene estas cosas y no necesariamente, aunque, aunque en esencia si es un, un número interesante de materiales o de, o, de, o de ciertas características, pues en esencia se pueden convertir en un archivo. Pero bueno, ¿de dónde te vino a ti esta, esta idea? Cuéntanos un poquito. Ay, esta historia me, me remuevo un montón, pero cada vez me, me da más gusto contarla, ¿no? Como que va tomando forma, ¿no? Este, con el tiempo. Pues voy a empezar un poco en cómo se consolidó esto del archivo y voy a terminar ya contándoles qué es lo que tenemos ahora y cómo vamos en, en el ADJ 2022, ¿no? Eh, pues, mmm, o sea, para mí el haberme dedicado a esto de los archivos también fue algo, y del cine, al igual que tú, Michelle, es algo como que... que accidentado, lo siento, en el sentido de haber convivido tanto con mi papá. O sea, yo estudié como formación Historia del Arte y una maestría en Educación en los Museos. O sea, sí que estaba relacionado con el arte, pero para nada con el cine. Como que siempre decía, como, no, el artista plástico es mi papá, yo o estudio danza o hago programas educativos, curaduría, pero no voy a hacer nada de cine. De hecho, o sea, como que ahora varios profesores se eh, les da, no sé, o sea, en buen, en buen tono, como que se ríen. Porque yo en las clases de la universidad me dormí en las películas como, ay, vamos a ver cine, ay no, qué aburrido, o sea, y me quedaba dormida, obviamente siempre entregaba los trabajos a tiempo, y recuerdo que alguien, un maestro me dijo, pero bueno, ¿por qué? O sea, como, o sea, como que, ¿por qué no te gustaba? Le dije, es que sí me gusta porque yo voy al cine, pues eso, con mi papá, lo convivo, me encanta, o sea, realmente esto, pero como que no lo veía en el análisis, no lo, no lo sentía así. Y yo le dije, ay, además, yo ni me voy a dedicar a cosas del cine, así que no se preocupe. Y pues, bueno, tarán, años después, aquí estamos. Y la verdad, sí, creo que obviamente todo se va integrando de esa manera, ¿no? Entonces, un poco para decir que sí tenía como yo nociones de, si no de, de como quererme dedicar al estudio de los cines desde la historia del arte, sí como a una, como justo siempre me han llamado, sí, la, los acervos. Los acervos dentro de los museos, los acervos en general, ¿no? los acervos este, plásticos o de artistas ¿no? que te ofrecen como panoramas. Entonces, con mi mejor amiga, eh, Leilani, que con quien también está, es parte esencial de este proyecto, pues en, ella sí se dedicaba al cine, ¿no? o sea, como que ya estábamos en el último año de la carrera eh, y ella sí tenía interés en hacer su, su tesis sobre cine indígena y pues por ahí como las cosas de mi papá le iban como ayudando. Y entonces, un día, pues yo de, de recomendarle cosas para su tesis, pues me daba cuenta la cantidad de materiales que mi papá tenía, porque mi papá si era como un superacumulador, nunca clasificó nada, o sea, eh, todo lo tenía como bien guardado en el sentido de que se veía que le tenía pues cariño a eso, porque no lo no los, ¿cómo se llama? No los tiró ni nada, entonces tenía las hojas, los guiones, este las cintas. Bueno, mi papá como hizo cine desde este el formato analógico, Después convirtió un poco en digital, pues tenía pues 38 milímetros, 16 milímetros, Betamax, o sea, de todos, de todos los formatos, CD y todo súper des desorganizado en una esquina de su casa, me acuerdo, al mismo tiempo en donde tenía premios, fotos de nosotros de bebés, videos, o sea, de la familia, que sí, fotos de Francia, o sea, tenía todo ahí, toda su vida entrelazada entre el cine y, y, este, y su vida personal y creo que eso es como la esencia del archivo, o sea que así más o menos está como consolidado este archivo y por lo que después me pondré a hablar de las líneas. Y entonces, pues como que siempre tuvimos esa iniciativa, pero a la vez pues en la vida teníamos muchas otras cosas que hacer, entonces como que no se veía esa urgencia, ¿no? Y luego pues pasó en el 2018, pues la muerte de mi papá, que fue algo como súper pues, duro de vivir como para mí y para toda mi familia. Eh, y, y quedó parado eso ¿no? Y, y quedó como yo tenía muchas ganas como de poder rescatarlo el archivo y hacerlo, pero como que en ese momento yo sentía que no tenía sentido porque mi papá ya no estaba aquí, ya no me podía ayudar a hacerlo. Entonces en algún momento dije solo quiero entregar todas estas cosas a alguien y que alguien se ocupe de ellas porque seguro son valiosas y yo lo creo totalmente, pero no me sentía con la capacidad y pasaron los años. O sea, sí, o sea, 2018, 2019, llegamos como al 2020 y, este, y, y los materiales comenzaron como a, pues se veían perjudicados y al mismo tiempo había mucho interés por la búsqueda de sus materiales, o sea, tras su muerte, eso, tenía constantes eh, personas, amigos, que claro, él había hecho amigos toda su vida, entonces me preguntaban por sus videos, por sus sedes, obviamente, como hemos dicho, no están en internet. Entonces era como queremos hacerle una retrospectiva, queremos hacerle una, un, ¿cómo se llama? Ay, pues cuando hacen esto es como una un homenaje Un, un homenaje. homenaje. Gracias, sí. un homenaje. Entonces yo no podía acceder a esas cosas porque no sabía en dónde estaban. Encontraba un disco, obviamente ese disco no estaba en la calidad, entonces mmm, como que veía que esa divulgación se empezaba a limitar porque no podía yo ni siquiera encontrar esos materiales, ¿no? Sabía que existían. Luego empezó como varias, una Está Itzel Martínez, Martínez, este, que trabajaba para volante y estaba en la maestría, como que estaba haciendo un artículo sobre el trabajo de mi papá. Entonces me empezó a hacer entrevistas y empezó como a revivir esta parte mía de crearse el archivo y me comentó que existía estos apoyos de Focine. ¿no? Y, y claro, porque era algo que yo notaba y aquí voy como un poco a, a, a ver por qué es importante esto, este archivo, por, o sea, este apoyo por parte de INCINE, que que sí se necesitaba una infraestructura, un apoyo, porque eran horas de trabajo para hacerlo, materiales de conservación, espacio, porque era algo que no se podía hacer en mi propia casa, porque era muy, pues no sé, ya pasó ese momento, o sea, por eso ahorita lo digo más tranquila, pero ese como dolor de abrir las cajas, de encontrar notas de él, todo era como muy, como que yo necesitaba un equipo, necesitaba como una infraestructura. Y pasó que supe esto y todavía me costó mucho tiempo plantearlo. Tuve muchas dudas de saber si yo iba a poder plantear el proyecto o no. Y pasó que una parte del archivo se perdió. O sea, yo creo que si ahora tenemos como un, un 40 por ciento, un 60 por ciento del archivo se, se perdió. Entonces eso es algo que a mí me dolió mucho y que y que me motivó más ya a saber que eso era urgente. no Y eso pasó en diciembre de 2020. Entonces en enero salió la convocatoria de IMCINE y fue como lo necesito meter. Y fue concebir con eso, con mi mejor amiga, como de ahora vamos a escribir cómo se plantearía este archivo, ¿no? Y comenzamos a escribir, ganamos, no, no la creíamos de verdad cuando ganamos porque fue como en serio, o sea, como que saber que el proyecto estaba bien planteado, ¿no? Tanto en su valor, pero también en cómo estaba estructurado. Y en cómo lo estructuramos fue como concebir que este archivo, ver imaginarnos este espacio donde les digo que había fotos y había este, cámaras si había todo revuelto, eh, cuando, el, cuando lo, nos familiarizamos con él, pues encontramos que había varios fondos, ¿no? Y estos dividimos este acervo en cuatro fondos principales, que sería el fondo audiovisual, que es todo lo relacionado a su corto en sí, el, el film, la película en sí misma, ¿no? En diferentes soportes, ¿no? Tenemos de todos tipos de soporte, ¿no? Como mencionaba Betamax, DVD, VHS, etcétera Luego estaba el fondo fotográfico. Que de verdad, sorprendentemente, el fondo fotográfico es mucho más grande que el audiovisual. O sea, el audiovisual, digamos, tendremos 200 materiales, por así decirlo, y el fotográfico tendremos 1.400, 1.500. O sea, sí había muchísimas fotografías que sí pudimos recuperar del proceso de los, de, de los talleres. Y eso data mucho de, de poder como, como enmarcar el trabajo, ¿no? Visualmente, ¿dónde está, cómo, cómo se hicieron, ¿no? Entonces, eh, dentro de esos... De ese fondo fotográfico, pues también lo fuimos clasificando por soportes, diapositivas, positivas, negativos, ¿no? Y creo que también esto, el hecho, como dije hace un momento, el hecho de que mi papá haya pasado de lo analógico a lo digital permite como que haya como esta diversidad. Luego encontramos en este tercer fondo el gráfico, que es el que tenemos menos, pero este, pero está bien muy valioso, que son los dibujos que sí recuperamos de los niños y de las niñas, ¿no? Entonces, este, los móviles, este, y podemos ver tanto cosas de la obra plástica de un papá, sus propios bocetos, como los bocetos de los niños. Entonces, hay ahí como ese contraste. Y por último, el fondo documental, que es como todo lo que se documenta de un proceso de, de mmm, audiovisual, ¿no? De este, pues los contratos, el, los guiones, los programas de mano, los postales de los festivales que permiten enmarcar en dónde estuvieron esa trayectoria. Entonces, nuestra idea del archivo cada vez, eso ha tomado un giro, que, que Afocine lo haya recibido también y que al final de este primer año eh, cada vez ha habido como más invitaciones de más personas a conocerlo. Yo en un primer momento como que creí que solamente quería rescatarlos, limpiarlos, digitalizarlos y adiós, no, o sea, porque era muy pesado el duelo, no porque no querían los materiales, pero cada vez ha tenido un giro tan fuerte de, de que hay, son muy esperados estos materiales, que se, va, se ha ido construyendo un archivo, con, o sea, un acervo en, cada vez como en más extensivo de la palabra, no sé cómo decirlo, y que, y que nos preguntamos más, ¿no? ¿hacia dónde va? Se desborda más todas las líneas que podemos hacer, todas las cosas que nos interesan. O sea, a mí desde mi punto de vista como directora, creo que me interesa la preservación, pero creo que la preservación tiene como fin la divulgación. Entonces, eh, queremos que esta preservación, que esté bien, clasificada, catalogada, registrada, sirva como para atender como a diferentes públicos en su divulgación y poder darles varios formatos de divulgación, mesas de diálogo, presentación de cortometrajes, catálogos, recuperar todas esas cosas que justo se quedaron en la memoria, se quedaron en, en la vida de las personas. Haber grabado este podcast es maravilloso porque es una manera de que también quede registrado cómo, cómo va creciendo esto. Y, este, y pues en eso estamos, o sea... Hacemos un equipo pequeño, eh, es, eh, fue mejor amiga y yo, Leilani, y hay otras dos chicas más, entonces somos cuatro, y que estamos ahí aprendiendo de todo, todas tenemos un perfil de historiadoras o historiadoras del arte con afinidad hacia los acervos documentales eh, y hacia el cine por gusto, entonces pues eso, vamos ahí aprendiendo, y, y claro que creo que en cine jugó una parte fundamental de animarme a, a consolidarlo y a darle un poco esta estructura, ¿no? Es, es un apoyo que es como muy generoso en el sentido en que yo no encuentro otro apoyo a nivel nacional que me pueda llevar a este proyecto. Sí hay obviamente cosas que nos limitan, ¿no? O sea, es un apoyo destinado justo como a catalogar, a digitalizar, ¿no? Pero yo creo que pues esto en el momento en el que estaba el archivo y, y saber que gracias a eso pudimos rescatar este material, creo que es algo que como que, que sí ha, ha sido importante. Entonces, bueno, perdón por toda la extensión que ya les hice así. La super... La no, super eso, eso se trata, de eso se trata. Sí me sacaron la sopa por completo. ¿No estar tranquilos? <risa> lo tranquilos. Lo cual está maravilloso. Y, y esto que mencionas, digo, eh, para el trabajo de los archivos, pues nunca va a haber dinero que alcance. ¿No? Eso es clarísimo. O sea, para sostener un archivo... Hay que, hay que tener, eh, digo, ni siquiera los archivos estatales tienen el presupuesto que deberían tener. Es una labor encomiable, es, es una labor titánica, así por, por más pequeño que sea, por más eh, personal que sea, en este caso, bueno, pues es una cuestión absolutamente personal, pero al mismo tiempo es eh, reviste de una importancia para, la, para el cine nacional, o sea, yo sí, insisto, esto es, esto es un... un un, un proyecto que tenían que haber apoyado sí o sí y porque te digo, ¿no? o sea, es, es pionero en muchos sentidos y, y, y es reflejo también de un, de un México eh, cada película refleja un México que, que no necesariamente el cine tradicional hegemónico y comercial y demás, lo, lo, lo hace no entonces eso, en ese sentido adquiere una dimensión fantástica y pues qué bueno que te animaste, qué bueno que a, yo digo, ya el maestro Bond, que es experto en catarsis, este, supongo que todo este proceso ha sido también catártico ¿no? También un poco para, para pues digamos, sí, ya, ya, ya no está, digamos, tu papá ya no está en este plano astral, pero, pero sí sigue estando a través de lo que, del trabajo que tú estás haciendo en el archivo, y va a seguir estando afortunadamente, porque, eh, digo, es una pena que, que los materiales se, se hayan perdido, pero bueno, afortunadamente está... está eh, echado a andar este proyecto para, para rescatarlo y, y bueno me parece, me parece absolutamente maravilloso como maravilloso me parece que por primera vez en la historia de este podcast Estamos los cuatro juntos, bueno, obviamente no empezaron Carla y Camila el podcast, con nosotros teníamos a Yadira, otra, otra colega que era la conductora, pero bueno, en esta etapa donde empezamos a colaborar, los cuatro es la primera ocasión, siéntete privilegiada. De verdad que sí lo siento. No, Julie porque te juro que jamás habíamos estado los cuatro. Vamos a ver si Carla nos, nos, nos, nos hace el favor de deleitarnos con su dulce y melodiosa voz. Carlita, ¿cómo estás? Pero yo me estoy aguantando igual. No. <risa> Ay, perdón, Camila, perdón. Pero bueno, solo saludamos a Carla, saludamos a Carla. Y, sí, sí, sí. Y, y, y ya, este... Ya no, no digo nada, porque. qué? <risa> pues, salúdanos, salúdanos. Ya, ya, ya. Es que ya, ya. Estamos, hablando de, estamos hablando de hitos y de, de cosas maravillosas. Y sí, sucede que jamás habíamos estado los cuatro, entonces está maravilloso. Bienvenida, Carlita. Pero bueno, ahora sí, Camila, perdón. No, o sea, que me, de, me deja pensando varias cosas, o sea, después de ver algunos cortos y también ya escucharte, me deja pensando bastante que, o sea, yo creo que va a ir creciendo también tu proyecto y puede tener otras vetas incluso de investigación muy interesantes, porque al verlo me hacía mucho recuerdo a un pionero de animación, pero aquí de Bolivia, ¿no? Y me parece que es como bastante interesante cómo en Latinoamérica se trabaja en la animación bastante esto de la tradición oral, que es justamente lo que los niños están haciendo y, y, y están enriqueciendo también ahí con soporte. Por ejemplo, eso que contabas de los marcianos es de alguna manera ampliar nada más la historia oral, ¿no? Eso por un lado y también que esto de un, tener un archivo, heredar un archivo familiar, creo que es todo un tema también y una ética porque por ejemplo aquí en Bolivia hay un caso que es así como maravilloso de alguien que ha trabajado el archivo, su archivo familiar así de sonido y así pero también hay casos que es como que no quieren que ni siquiera mencionen al, al artista y que no, o sea, ponen un montón de trabas para que eh, su obra siga difundiéndose, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que también hay una ética con la que tienes que trabajar ese archivo. No sé qué opinas. Sí, totalmente, Camila. Gracias por... Bueno, pues me dieron... Surgieron dos, dos cosas que quiero comentar ahorita que me dices. Yo creo que justo... Yo siempre quise como que el trabajo de mi papá se siguiera viendo porque como que... Como su hija vi cómo él realmente eh, compartía su cine, compartía sus... O sea, era una persona muy compartida. O sea, recuerdo, es que nos en al Festival Internacional de Morelia, está presentando un corto y agarraba así su sede, y dices, como quien quiera apoyar al cine, a 30 pesitos se los vendo, o sea, y ahí los vendía a 30 pesos, y yo digo, a la gente que no los compró y que ahorita quiere, que, <ríe> que quiere sus cortos, ahí estaba la oportunidad, a 30 pesos, no y, y este el sentido de que lo, luego al final, si, si terminabas platicando con él en la calle, en una fiesta y todo, te regalaba, te invitaba a las personas con las que colaboraba, que obviamente necesitaba chalanes, les decía, él, eh, para pues, poder hacer todo este trabajo, pues algunos sí les pagaba, pero cuando el recurso no alcanzaba, pues ellos los tomaban como aprendices, no o sea, ellos los tomaban al papá como aprendiz, iban y él, normalmente eran vecinos, eran estudiantes, eran gente que también era de su alrededor, y como poder vincularlos de esta manera como tan horizontal, creo que me hace querer compartir el archivo así. Eh, compartir como de esta manera lo que él hacía y todo, porque no, no siento como ese recelo del material de él, al contrario, como que creo que él era así y tengo esa motivación de hacerlo yo con, con el archivo. Pero sí es difícil, la verdad, mentalmente es muy pesado, emocionalmente también lo es. Eh, pasas como por muchos dilemas, como lo mismo decía Michael o sea, nunca va a alcanzar el recurso y nunca van a alcanzar las personas para montar un archivo. Pero creo que, eh, creo que justo el saber lo importante que es y el tener como un, un, algo en específico por, por empezar por ahí creo que, creo que mmm, ayuda bastante y sobre todo que a partir de que empezamos a consolidarlo han salido cada vez más noticias de partes del archivo que están por ahí, en, no sé, es como de oye yo tengo a tu papá en una fiesta me dejó tal grabado, hoy no, tengo un cuadro, tengo tal cosa, entonces es también ver en dónde están todas esas partes y como irlas reuniendo, reconstruyendo esa memoria. Y justo este acervo, o sea, este proyecto del archivo Dominique Jonard, lo veo como algo que puede llegar a ser como mucho más grande, ¿no? Sobre todo es lo que les quería contar de este junio de 2022 para el archivo, que, que justo el acervo es como un brazo nada más, ¿no? Como que justo otro brazo sería la divulgación de los cortometrajes, otro brazo sería la investigación y pues la publicación de todo esto, ¿no? La publicación en diferentes soportes, ¿no? O sea, en lo en lo físico para artículos, en conferencias, en este en publicación de catálogos propios. Este, luego están pues este diferentes programas educativos, las exhibiciones, entonces, creo que es un proyecto que justo puede entrelazar los cortos por una parte, pero al mismo tiempo todas las aristas que pueden salir de esos cortos, ¿no? cómo se produce cine, que era lo que ya estábamos comentando aquí, ¿no? La, la escuela de cine que dejó, ¿no? O sea, que dejó en, aquí en México, eh, la man que es interesante para artistas, personas que ahora están dedican al medio, para personas que incluso quieren o aprender o tienen un archivo también que resguardar, creo que es un proyecto que también puede ser un referente para ellos y ellas, y poder hacer como una red, ¿no? De archivos este, cinematográficos nivel mucho acá, y luego ir creciendo con más, o sea, creo que tiene mucho potencial pero lo que más me ha gustado es que se ha ido descubriendo poco a poco, o sea, como que nunca fue la idea y, y este proyecto como que nos ha, o que sí lo siento como un regalo de mi papá al final es herencia, que como decíamos, o sea, no está aquí y, y creo que me di cuenta que al hacer el trabajo del archivo me siento más cercana a él y me ha ayudado a mí en mi proceso como de sanar y de, y de, de sentirlo cerca y de, y de este regalo de que cada vez hay, hay algo más que descubrir, algo, hay algo más que hacer. Y creo que es algo que se lo debo al archivo O sea, yo salvé cosas del archivo Pero el archivo también me salvó de mucho Entonces eso es lo más bonito Yo me pongo cursi, ¿eh? O sea, en estas cosas Está bien, está bien Aquí somos súper cursis y súper apasionados del archivo este, Entonces, no, no, no Tú siéntete, siéntete tranquila Además nadie nos escucha, ¿verdad? ¿Quién, quién escucha este podcast? Solo la mamá de, de, del maestro bund Sí, porque... Y, porque, y, y, porque me porque lo anda checando, que no hable mal de, de, de las personas. ¿Qué puedo decir? Pero además es interesante porque no, no deberíamos decirlo, pero estamos grabando este podcast el día antes del Día del Padre. Entonces, pues eso Mira, resulta sí. hasta más significativo, más, eh, significativo, emotivo, ¿no? Este, pues no sé, Carla se quedó este, con, ganas con, su, de... con su pregunta. A ver, no sé si. Sí, de hecho sí, me quedé con una pregunta que me llamó mucho la atención. Ahorita que hablabas del, eh, de los materiales perdidos, mi duda es por qué se perdieron o ¿no? cómo fue ese proceso de pérdida, qué fue lo que pasó para que no. ya Ay, no no está... Está, está muy fuerte, pues, pero este pues es prácticamente como un... Al final el archivo estaba en casa de mi papá, ¿no? O sea, todas estas cosas, ¿no? Todos sus hijos vivíamos en diferentes domicilios y hacernos, caso de, hacernos cargo de la casa entre cinco eh, hermanos y hermano, hermanas y hermanos, eh, pues eso, fue como difícil todos los años también que implicaba el duelo, no todos estábamos cercanos, entonces digamos como que, que no todos en la familia se concebía que eso que es papel puede ser un archivo o eso que es papel es importante, ¿no? O sea, como que había una concepción que la trayectoria de mi papá o lo, val lo valioso de mi papá estaba en sus películas o en cosas que él guardaba en más en particular y no tanto los objetos perdidos de su casa. Entonces, prácticamente en eso, en una limpieza de la casa, se, fu se fue parte del archivo. Y es algo como que, pues sí, como fue, fue feo, pero a la vez pues difícil porque yo recuerdo en ese momento lo, lo difícil, que era como, es que no había un espacio físico donde resguardarlo. O sea, no cabía en ningún sitio, no podíamos mantenerlo ahí porque también este, las condiciones en las que estaba no eran las peores, pero pues sí había polvo, humedad, lluvia, la casa estaba como en mal estado. Entonces, este como que yo estaba en esa, o sea, en esa como quiero rescatarlo y no sé cómo hacerlo y, y apenas justo me estaba enterando de que existían apoyos de MCINE, pero, pero era como difícil... Como poder, ¿no? O sea, como ahora me doy cuenta, ¿no? Tres años después creo que hay un montón de personas que a lo mejor pudieran haberme ayudado y todo, pero en ese momento me sentía rebasada y no tenía todas las herramientas para poder decir, ok, vamos, lo sacamos, lo ponemos aquí, creo que no las contaba, entonces por eso es que en eso se fue perdiendo parte del archivo y en cosas que también mi papá no iba guardando tan, como no lo hizo antes de que llegaras, como que comentamos que no lo clasificó él ni lo guardó bien específicamente, sino era un poco caótico todo, entonces había muchas que a lo mejor sí guardaba, pero otras regalaba o otras pues las dejaba con sus colaboradores, entonces estaba como muy disperso, entonces prácticamente las cosas que tenemos son las cosas que pude ir a rescatar como un día a su casa, a traerlas las que cabían y luego las demás, no que sí, efectivamente no eran, entre comillas, tan importantes porque tenemos los films, tenemos los, los, este, las cámaras, tenemos esas cosas, pero cosas que a mí personalmente me hubiera gustado seguir viendo, ¿no? Bocetos, rayones, libretas, cosas que yo creo que hablan mucho del proceso creativo de mi papá, pero pues también. Y bueno, es un, sí es un tema delicado, bueno, la, la pregunta, pero espero como que se haya entendido más o menos. No, no, sí, sí, se entendió muy bien. Sí, se entendió muy bien la, la respuesta y todo. De hecho, a mí me parece muy interesante, ¿no? Porque estos procesos de de cómo se llega, ¿no? O sea, en este caso, cuando es justo todo el acervo, todo lo que creó una persona a lo largo de su vida, o lo que juntó y demás, y que pues tiene un valor histórico, tiene un valor pues que lo trasciende, por así decirlo, trasciende a la persona misma, ¿no? Parte de la persona, pero trasciende a la persona misma, pues obviamente se convierte en una especie de patrimonio valioso para todos, ¿no? Y, y cuando, o sea, a mí estas historias, ¿no?, de justo cuando se pierden, ¿no?, una parte de, o a veces hasta se pierde casi todo, ¿no? O sea, hay historias así trágicas donde casi se ha perdido todo, o se encuentra quién sabe en dónde, un, no sé, o sea, esto, y, y, y poder tener por lo menos esta idea de, bueno, pues, ¿qué fue que, lo que pasó, no?, cuando, por lo que ya no está todo el material, eh, creo que sí es importante y sobre todo está, o sea, está muy chido que, que sí haya chance de saber, bueno, pues sí, fue una cosa tan simple como que, pues a quien no le interesaba el papel lo tiró, ¿no? Y punto, y tal vez le interesaba más otra cosa, ¿no? O lo que fuera y entonces como esas huellas para algunos significan mucho y para otros significan nada, ¿no? Tal vez con el tiempo van a significar algo y dices, chin, ¿para qué lo tiré? No sé, ¿no? O sea, creo que son historias interesantes, ¿no? Y además importantes, forman parte de, del nacimiento de, de una, pues en este caso, de algo nuevo a partir de una muerte, ¿no? O sea, de la se va la persona, muere, y como bien dicen, pues... La muerte trae la vida, ¿no? Y que, vive, que empieza a vivir, pues un archivo, ¿no? En su nombre, en su honor. Está, muchas gracias por la respuesta. No, gracias a ti, Carla. Sí, es como creo que la primera vez que públicamente lo digo. Pero sí, creo que es también pensar que, bueno, también a lo largo de estos años que, que ha pasado, el hecho de que pasara eso sí me dio una pulsión por completo de es que tengo que hacerlo, ¿no? Y como encontrar un poco esa confianza en mí de, ok, pongo a, me pongo a escribir esto del acervo, ¿no? Porque nadie más nadie más lo está concibiendo así, solamente yo, entonces, y no es como algo como, no quiero ponerlo como en un plan como heroico en ese sentido, porque creo que depende de, del duelo que cada quien llevaba, las, el proceso de cada quien, y que no es así solamente, bueno, así a un nivel familiar, pero yo creo que esto pasa en, en los acervos y en, la, y en los productos y en las manifestaciones culturales, hay a quien le va y le viene, y hay quien realmente... Cualquier manifestación, por pequeña que sea, encuentra ese valor y es, y es como parte de, de lo complejo que es trabajar con el patrimonio, ¿no? O sea, que, que, es, que es intangible, tangible y tiene muchos soportes, ¿no? Entonces, este, creo que eso me impulsó y, y creo que cada vez también me hace valorar más como cada pequeña cosa que está en el, en el, en el mismo archivo. Es como de, ay, ok, qué bueno que está aquí, qué bueno que esto... Y hay cosas que justo se perdieron esas, pero como comentaba, ya, he, ya ha habido más personas que cada vez nos muestran y nos hablan de dónde, de, que tienen, ¿no? Que tienen más recuerdos de mi papá o que tienen, este, ¿cómo se llama? Este, eh, material, fotografía, de otras cosas. Entonces como que sí se, sí se ha ido creciendo, ¿no? Lo tomo algo que ha tomado ese rumbo y, este, y que, pues, que sí, que la historia de los archivos justo también a veces se construye a partir de las pérdidas. Eso era justamente lo que quería decirte, ¿no? Que también hay un encanto, porque sí creo que hay un encanto en este afán de reconstruir una historia, ¿no? Y que a veces a mí me ha pasado en hemerotecas que algún texto tenía una palabra borrada por la impresión, digamos, por la calidad de la impresión y consultabas otro ejemplar y también tenía el mismo error y es como que no sabes que que estaría ahí? Creo que también esa falta va creando sentidos también en las personas que, que están de alguna manera acercándose a ese archivo, ¿no? Sí, me gusta mucho cómo lo dices, Camila, de verdad, como que yo creo que también, como ¿cómo se dice esto, como las huellas de cómo está hecho el archivo, cómo quedó y cómo está y todo, o sea, dicen mucho de la historia, o esa forma parte de la historia de cómo se consolidó y es por eso como que, que creo que lo comentaba que no sé, a lo mejor otra persona ajena a la familia, el, no sé, si mi papá falleció el, en abril, pues no sé, a finales de no sé, de junio, julio, llegaba, podía tomar todas las cosas. Pero como que también esto habla de cómo fue el proceso de poco a poco ir consolidando pues ese acercamiento a los materiales, qué sí se podía, qué no se podía, cómo complejizarlo más y cómo también desde ahí trazar la historia y cómo trazar la historia del mismo acervo y trazar la trayectoria de hacia dónde se quiere llevar, ¿no? Entonces, este, sí, coincido con eso, Camil. Maravilloso. A mí me esto que, que decía Carla hace ratito de, de la pérdida, no solo de la pérdida de, de, de la persona que creó el acervo, sino de los propios materiales también a veces son, son lecciones, ¿no? Yo recuerdo que en mi juventud tenía como la costumbre de grabar en VHS eventos importantes, era como una obsesión casi de, ¡ay, esto lo voy a grabar! entonces ponía a grabar películas o partidos de fútbol o eh, incluso eventos de lucha libre, no sé, cualquier cosa que me pareciera interesante la grababa, sin tener yo como la idea de, ¡ay, en algún futuro voy a tener un archivo! Pero resulta y sucede que en algún momento de mi vida, pues, me, me fui a vivir con... Una mujer que me dijo, nada no, ¿para qué quieres todo eso? Que no sé qué, no te va a servir para nada. Y pues uno que es así, siempre me ha querido bien. Qued quedar bien, pues mi, mi, no saben cómo le lloro a mi caja de VHS, le, le sigo llorando, no sé a dónde fue a parar. Y eran. Ay. En ese momento no me. No lo valoré, porque pues estaba lleno de, de, de. No solo de los propios eventos que significaron para mí, sino de los comerciales, ¿no? Que en ese claro. momento es. O sea, ahorita podemos hacer arqueología y de repente es justo lo que decías tú también, ¿no, Juli, de, de, de, es Esta mirada que, que uno como, como, pues como bicho raro tiene sobre estos materiales, ¿no? O sea, para, lo decía Carla también, para la gente, esto pues, ¡ay, es basura! ¿no? ¿Qué quieres tanto papel, no? O sea, pero uno que tiene como un, esa mala costumbre de ver las cosas con, con otros ojos, pues no es basura, ¿no? Es, es un testimonio histórico, ¿no? Es una... Yo, yo que he tenido la, la suerte de, de trabajar pues prácticamente en, bueno, en los dos archivos eh, más importantes e institucionales de este país y en otros tantos proyectos independientes de archivo, este, pues estoy absolutamente enamorado de, de, de cada fotograma, ¿no? Que hay contenido ahí, o sea, porque cada fotograma es un, es un pedazo de historia para mí, ¿no? O sea, no es así nada más de, ah, ya es un rollo de película, de un tráiler que no sirve para nada, no, no, no. Pero bueno, esto también, eh, todo este choro porque es importante que, que, que, que la institución, en este caso el, el, el, el cine, no, no es que le estamos echando este, flores ni mucho menos, era, era lo menos que podían hacer, pero es importante que desde ahí se generen estas iniciativas para que también se genere un cambio. Porque luego, no sé si, tu, tu, sería interesante saber si tu papá tenía idea de, de si en algún momento de la vida iba a ser un archivo. No, simplemente lo que, iba lo, lo acumulando no no, no, no, yo creo que lo iba así a acumular eternamente totalmente y, y este, bueno, en ese sentido como que creo que hay que aprovechar este podcast para las tres personas que nos están escuchando y que esperemos que, que les escuchen mucho más que, que, que nos inviten a trabajar, no que, que vean como el, eso que los acervos no es como, tengo un proyecto propio o esta mirada de acervo es particular para esto, no sino que esta mirada que tú dices, Michael, o sea, está en cualquier patrimonio, ¿no? Que podemos justo como colaborar entre proyectos, ¿no? O sea, y entre disciplinas como que el acervo atraviese proyectos de las artes, ¿no? Y que justo se trata más que de algo práctico, para mí es algo conceptual, desde dónde concebimos el archivo, desde cómo lo ponemos en práctica desde ahí, como tú dices, un VHS que a mí me duele tu historia, también. La, esa cajita la iría a buscar, ¿no? A todos los basureros de encontrarla, desde, pero que eso, que sea como esa, esa este, como ese, ese trabajo, ¿no? De, de hacer esa concepción del archivo del archivo de los acervos, que atraviese justo exposiciones, películas, resguardos, o sea, que, que atraviese todos los trabajos de divulgación, por ejemplo. Y ahí se me fue en la onda por andar diciendo esto. Este, que, así que mi papá no, nunca, nunca concibió la, la idea del archivo. O sea, yo recuerdo que, que cuando todavía en el último año que vivía, los últimos dos años, que yo estaba en la carrera, yo tenía materias en relación a curaduría ¿no? y a archivo, y yo le decía como, de, bueno, ¿y como qué piensas hacer con todo esto? Y no sé, no le interesaba el sentido de, de, de resguardarlo. No sé, no lo concebía así. Lo concebía obviamente, me queda claro que le era importante, porque si no, los, pues imagínate andar cargando eso desde Chihuahua hasta Morelia. O sea, en el autobús, o sea, porque no andaba en coche, o sea, en autobús, en avión, o sea, andar cargando todo ese papel, todos esos registros, o sea yo creo que realmente le importaba guardarlos, pero no pensaba, no tenía esta noción de cómo se clasifica un archivo, para qué, o hacia dónde, entonces los pensaba así guardar, y sí creo que, que él también estaba muy en, enfocado en la producción cinematográfica, o sea, desde que yo nací en el 95, que fue su primera película, hasta, pues no sé, el 2000, podría ser 2016, no, antes, poquito antes, casi cada año estuvo haciendo una película, o sea, cada año, cada año, entonces, pues eso obviamente no te da espacio más que para producirla y hacer en un año un cortometraje donde todo te avientas la concepción, producción, postproducción y, y presentación. O sea, creo que él no le daba como cabida a, a pensar como en un acervo. Entonces, pero bueno, unos hacen cine y los otros los resguardamos. Sí, pero de todas formas es importante, te digo, que, que desde, la, desde, la, desde la institución oficial surjan estos, estos apoyos a estos proyectos Totalmente. para cambiar ese paradigma, ¿no? Totalmente. Porque justo, o sea, hay una generación de cineastas que tú les preguntas y bueno no saben, no tienen ni idea de dónde están sus películas. Ya no, ya no diga sus negativos, sus películas. O sea, ¿dónde pueden conseguir una película en 35? Contados son los casos, aquí lo hemos dicho una y mil veces, ¿no? A, lo, a, los, a los cineastas no modernos y le, históricamente, les, les, le, el archivo es lo que menos les preocupa, ¿dónde vayan a parar sus materiales? Pero ahora en estos tiempos digitales, pues es todavía más grave el asunto, ¿no? Porque, eh, bueno, son otras características para preservarlos, para... Preservarlos, conservarlos para, ya, ya no pensamos en más allá, simplemente para que sobrevivan algún lapso de tiempo en, en, en este disco duro Hasta que eh, Sony, Toshiba y Panasonic saquen otros formatos, inventen otra forma, entonces bueno, ahí ya vamos a estar fritos todos Pero bueno, eh, es, es, es importantísimo que, que proyectos como el tuyo se se, se visibilicen y, y pues ojalá que, regresando un poco a lo que, a, a lo que decía Carla también de, de la cuestión de, lo, de los herederos, este, pues que sí que, que por, lo, por lo que entiendo, tu, tu plan es que el, el, sea un archivo de puertas abiertas, ¿no? En este sentido de, de compartirlo, porque pues, de repente ya, ya, ya. Yo, yo sé que no debo volverlo a decir porque cada que lo vamos a dar un archivo salgo con mi misma cantaleta, pero me ha tocado. Yo por ahí tengo experiencias macabras en archivos que de repente la gente se vuelve loca. Y esta es mi My Precious, es mi película preciosa. Nadie más que yo la va a ver, qué emoción. Nadie la puede, no, nadie puede tener acceso. Y pues no, no, no, no. O sea, ¿qué, qué caso tiene que, que, que se gaste. Tal cantidad de dinero que se gaste, tal cantidad de esfuerzo en un proyecto en el que solo tú vas a saber qué tienes y solo tú vas a poder, eh, eh, no sé, se me hace como que, que, que, que bueno, qué maravilla que, que tú pienses distinto. Eso está fantástico y ya me callo porque la verdad esto, esto de los archivos me apasiona y no quiero empezar a hablar a hablar de más. Cálleme Maestro Bunt. Sí, no, eh, pues a mí también me dan el micrófono sobre temas apasionantes y ni quien me detenga y los archivos pues sí son como también algo que me, que me apasiona, que me gusta como anécdota pues una de mis tías tiró todas las películas de Super 8 que mi tío filmó de nosotros a finales de los 70, principio de los 80 entonces pues ya no tengo recuerdos de imagen en movimiento de mi infancia pero bueno eso es otra cuestión y me voy a poner a llorar, pero hay algo que, que me gustaría pre preguntarte. Eh, a pesar de que, bueno, está, está pues es, es un archivo que, que está empezando a gestarse, pues es, digamos, joven, porque pues desde que salió la, la convocatoria, pues hasta el momento, pues es, es poco tiempo. Pero si hay algo que me gustaría preguntarte. Eh, y además bueno está, está en proceso tuviste la fortuna de, de estar con tu papá pero al revisar el archivo qué has aprendido de él o qué has o qué más has descubierto en estos meses en estas en estos meses que has pues empezado a, a pues a, a darte un, un chapuzón a ese a ese archivo ¿Qué, qué es lo que has aprendido qué has descubierto de, de él que, que a lo mejor en vida no te imaginarías, ¿no? A lo mejor. Ay, qué buena pregunta. Este, Bueno, solo nota. Me encanta que todos somos apasionados de los acervos y estamos aquí en sábado a las 8. Se nota, se nota esa pasión. Este, y no sé, yo he aprendido todo. todo o sea, eh, todo en el sentido de, de... Creo que hay algunas cosas que he mencionado a lo largo de la entrevista y ya las tomo como, o sea, ya las explicité como, como aprendizaje ya asentado, pero algo como que he aprendido en el proceso del archivo es justo a, a primero como, como para mí que en ese momento, en años atrás, donde no pensaba que para nada me iba a dedicar a cosas del cine, más que solamente pues, a, a su disfrute de, de, del cine tal cual, era como... Um, y lo que sí tenía como en mí es como tener como esta, como que me apasiona lo contemporáneo, no el arte contemporáneo en general, no y como incorporar esta mirada contemporánea sobre un material que no sé, que sigue siendo esto, arte contemporáneo y cine contemporáneo, no, no es tan lejano, pero como incorporar esa mirada contemporánea y vanguardista a, una, a un proyecto en particular, creo que es como algo que he descubierto y que me gusta, que es como... ¿Cómo vamos a hacer? Ya, o sea, ya pasó la tragedia, ya de verdad le lloré un montón a todas esas cajas. Entonces estamos aquí, estamos ahora, ¿cómo, cómo podemos darle sentido a estos materiales? ¿Cómo, cómo voy a poder hacer accesible esto, esta información? ¿Cómo, ¿Cómo va a estar en buena calidad? ¿Cómo puedo acercar esto a los públicos de una manera como vanguardista o contemporáneo en el tema de los acervos y tener como esa motivación de, de, de ir como construyendo? A, o sea, construyendo a partir de lo que el mismo acervo ofrece. Creo que eso es también algo que, que, que creo que he aprendido mucho, que el acervo es quien te dicta hacia dónde van las cosas, ¿no? O sea, no es tanto así como, ay, yo tengo esta idea y tengo la idea de que esto es un acervo de cine indígena. Entonces, todo lo cuadro que sea eso, ¿no? Es como, te sientas, ves todos los materiales que hay, ves las fotos ves los recuerdos, ves todo y ellos mismos te van dictando hacia dónde son los fondos, hacia dónde se pueden encaminar los materiales. Entonces me ha ayudado a seguir observando los materiales, a darles ese um, espacio y ese, um, pues sí, como devolverles y saber como que existe ese poder en los mismos materiales. no Ya sea esto cine, pero podría ser cualquier material que te abra el panorama hacia allá. Y por último, pues a, a, a sentir y a aprender que que lo que creas que ya está bien escrito y que ya está finalizado, no es cierto. O sea, se tiene que volver a reformular, no a estar constantemente en cambio y constantemente en depurando algo y a, como que a mí en este año, como que siento que hemos hecho muchas cosas, pero a veces me siento que llevo un año empezando a construirlo y a mí de repente yo soy bien acelerada y es como ¿por qué no? Ya lo tenemos terminado, pero creo que es eso. Me ha ayudado a, a, a saber todo el proceso que lleva un solo paso y cómo se vuelve a iniciar y cómo cómo se vuelve a construir y, este, y, y ya cuando menos lo esperas, pues ya arrancó. no Pero es estar en ese constante como aprendizaje a partir de los materiales. También me ha ayudado a, a me ha enseñado a darle esto es porque es un archivo familiar, supongo, pero yo creo que yo creo que no. Creo que podría pasar en cualquier acervo, pues darle el espacio a las emociones, no a todas las narraciones emocionales que salen del archivo no solamente podemos tomar lo técnico de Ay, bueno esto pertenece a tal periodo tal año, tal soporte, sino dónde están todas esas narraciones esos recuerdos que, que se avivan como en mí o en mi familia y que pueden, data, pueden dar informe o sea da, dar información de justo un proceso creativo una época en particular y entonces pues se me hace como inalcanzable poder agarrar las narraciones y los aprendizajes emocionales que salen y que emanan del archivo y agarrar como todas estas cosas como técnicas que se van aprendiendo, ¿no? Y, este, y una anécdota muy chistosa, que ya les comparto para hacerlo, cuando estaba aplicando para la convocatoria de la del IMCINE en el 2021, Ah, yo estaba súper nerviosa y estaba con mi, con mi amiga, entonces yo no podía digitalizar la, un, una hoja, o sea, no la podía digitalizar para subir el archivo. Y yo, ¡ay no! Y estoy pidiendo un apoyo para digitalizar un archivo no puedo digitalizar una hoja de papel. <risa> entonces, o sea bueno, afortunadamente ya sé hacerlo y eso y otras cosas más, pero fue muy gracioso que en medio de todo el nervio no podía hacerlo. Entonces era como, esto va a ser un caos por completo. <risa> Y lo, y lo que te falta, no, Juli, lo que te falta, porque es, o sea, esto es una carrera de largo aliento. Es, es así como maratón y ultramaratón, yo me atrevería a decir. Pero bueno, lo, lo, lo principal es que el primer paso está dado y eso es, eso es maravilloso. Y como tú misma ya lo dijiste, pues solito van a ir saliendo eh, oportunidades, fondos, gente que se acerque, gente que lo... Pueden encontrar la forma, eh, muchos archivos eh, eh, pues que no son comerciales sobreviven un poco con estos intercambios de materiales o, o venta de stock, no sé, o sea, un montón de, de, de cosas que se pueden implementar, porque digo, finalmente eh, sabemos que cuando esta administración termine, bueno, más bien no sabemos qué va a pasar cuando esta administración termine, no sabemos qué va a pasar el próximo año, ¿no? Como suceden las cosas, puede ser que el próximo año digan, al carajo esto, no, no, no, ¿quién carajo se va a querer? Este, eh, porque a quién le va a importar que haya una colección de películas de un cineasta que quién sabe quién es, no, no, yo no lo conozco, entonces ah, vamos, ¿no? O sea, eso, esas cosas pasan, suceden. Eh, no nos vamos a poner a hablar de cosas trágicas, más bien, qué que, que, que bueno que tengas, que tengas claro que, que más bien, no, no sé si lo tienes claro, lo, lo aprenderás en el camino, pero cuando menos que hayas dado el primer paso, eso sí, es, es digno de, de, de, de, de, de, de felicitarte. Y, y bueno, no sé, maestro ¿cómo andamos de tiempo? Ya estamos como sobre, sobre el tiempo, entonces yo creo que podríamos ir, este, lamentablemente, pero bueno, pues... Chacita, así pasan digo, las podríamos cosas. hacer estos podcasts de horas y horas algo, bueno, sí conversa, pero, hay, pero pero tampoco luego, queremos que, que ni agotar el tema para que nos dé la posibilidad después de volver a invitar a a, a, a, los, a, los, a, la, a las personas ni aburrir a la gente no a la gente que nos esté escuchando pero bueno entonces qué procede nuestro punto yo creo que pues pues vamos vamos con los comentarios finales eh, no sé si alguien quiera empezar las damas primero. No, ya, no sé. <ríe> Porque me he estado peleando un poquito con Carla, lo siento. Eh, que pienso que no está tan alejado el trabajo de Dominique Jonat de, de lo experimental. Si entendemos experimental como experiencia también, ¿no? Y por esa libertad que contabas. Entonces, en ese sentido, me, y. Me parece que incluso la manera de escoger los dibujos hechos por los niños es una postura muy interesante ¿no? Eh, y que no la he visto, por ejemplo, en esos pioneros que yo mencionaba aquí de Bolivia. Entonces, en ese sentido, yo no lo veo tan tan alejado por todo el proceso también que nos has compartido. Y me parece muy importante fomentar a los niños, especialmente con la animación. En realidad yo vengo también de ese lugar, o sea, yo me he interesado eh, por el cine con la animación de niña, ¿no? Entonces me parece que, no sé, ya me dan ganas de hacer talleres de animación <ríe> con niños, ¿no? Porque es muy interesante ese acercamiento también al cine. Maravilloso. Carlita. Pues, eh, primero, pues yo creo que, que mucha fuerza y voluntad para continuar esta chamba, que como bien decía Micha, es una chamba titánica, ¿no? Los archivos son un trabajal, ¿no? De toda una vida. Y pues... Eh, Creo yo que siempre vas a ir encontrando gente que se vaya uniendo a tu causa mientras que vayas abriendo tú también a eso. Y además este, el archivo creo que por sí mismo va a ir cobrando su propia vida, ¿no? O sea, independientemente de las cosas que sucedan de, ay, no, sí, continúa el apoyo, ya no hay otro apoyo, bueno, luego va a haber otro pero el archivo va a tener su propia vida y esa también va a ser gracias a la gente como tú y, los, y quien empiece a colaborar también, ¿no? que los mantengan vivo, ¿no? y quien vaya a hacer uso del mismo también. ¿no? Y pues este, creo que es un material muy bonito y muy valioso, eh, así que, que se debería de divulgar mucho más. Eh, no para la gente que esté clavada en, solo en los cortos, sino pues para toda la gente, ¿no? Creo que son materiales muy bonitos. Entonces, pues más bien también muchas felicidades por, por el apoyo y por, pues por este, este gran regalo, como bien lo tomaste, ¿no? Un, un gran regalo de vida, así que, pues qué buena onda. Y gracias por compartirnos tu historia, la verdad es que es... Es muy bonito escuchar estas historias así de primera mano, ¿no? Sí, pues es, o sea, te decía al principio, ¿no, Julie? El, el, el asunto del podcast es eso, ¿no? De, de, que, que la gente venga aquí y nos cuente, pues, ahora sí que cosas que no necesariamente eh, en otros espacios puede, puede expresar, ¿no? Y aquí, bueno, nos encantó que, que, que nos contaras, pues, un montón de cuestiones más. Eh, Personales, pero por supuesto ligadas a, a, a tu proyecto, y eso, eso está maravilloso. Yo, por, por lo pronto, me, me encantaría en algún momento de la vida hacer una pequeña muestra acá en el, en el otro festival que te decía que es, que es este de corte animalista. Si bien lo, lo, lo, los trabajos no necesariamente tienen que ver con eso, pero creo que es un ejercicio interesante para los. Para, digo, el festival no está 100% enfocado a los squinkles, pero sí tiene una, una. Creo que son los que nos. Si este mundo tiene una salvación, creo que es a través de ellos, ¿no? O sea, nosotros ya estamos demasiado echados a perder, ya estamos muy, muy fritos, pero los chamacos, si, si les... Lo, lo he experimentado, ¿no? Que es justo parte de la magia del trabajo de tu papá, que, que eh, sembrar esa semilla, ¿no? O sea, si, lo, lo, te digo, este taller que dimos, las películas que compartimos con los chamacos siempre nos vamos con la... Lo hacemos con la ilusión de que de sembrar algo en sus cabecitas y que, que eso les transforme y los haga pensar, reflexionar. Digo, aquí tenemos un, un caso clarísimo, no esta Squinkla, esta recién quinceañera Camila, que, que está co convertida, ya es, salió de su, de su, de su crisálida y es toda una leyenda en ciernes del, del cine experimental boliviano, entonces, este, está, está maravilloso pues que esto, que este tipo de, de, de trabajo se difunda. Entonces, bueno, pues ahora sí que luego, luego te contacto cuando vaya a hacer la siguiente edición, porque estaría padre poder compartir algo, algo por acá en Tepoztlán. Y, y pues bueno, de mi parte agradecerte que te hayas dado el tiempo, como decías, un, un sábado en la noche, en lugar de estar eh, de pachanga, estamos acá hablando de, de archivos y, y, y sus derivas, pero bueno, pues está maravilloso, eso habla de, de, de, de, de la pasión que tenemos por estos temas y de que ya no estamos en edad de, de fiestas también, bueno, el maestro Bunk y yo por lo menos ya estamos de, del otro lado, ya ahorita nuestra lechita y a dormir pero bueno, muchas gracias, eh, no julie gracias por, por platicar con nosotros y pues aquí está, ahora sí que este es, este es eh, tu podcast, cuando, cuando quieras eh, nos echas un grito y pues podemos platicar, no sé, de algún hallazgo, estaría fantástico que de repente si, si encontraras algo así que súper su, sorprendente nos, nos, sí. nos lo contaras y, y, y el proceso y todo entonces aquí estamos para, para... súper bien de esto tengo así como um, varias cosas que no he querido spoilear a nadie entonces cuando quiera hacer el spoiler va a ser en este podcast y ya Conce, ya, sí. quedó grabado ¿eh? eso ya quedó ya grabado ya quedé comprometido <risa> no así no sobre todo quería nada más para terminar e irnos por los lechita y a dormir <risa> eh, bueno primero que este que ahí se me fue fíjate que, bueno, sí coincido en esto que tanto dice Camila, Carla, este, y que, ay, mira, de verdad que se me fue la onda, ¿no? Ah, bueno, que, bueno, que algo que, nada más para recordar, a ver si sí, me agarro el hilo de todo, que, que justo mi papá creo que decía que él quería que Walt Disney no fuera como la única cine de animación, o sea, como quería, como que decía eso, Walt Disney no es lo único de, de la animación, entonces, pues, no sé, o sea, el otro día pues lo pensé y dije, pues claro, o sea, como saber que esto da pie a cosas, no a un cine de animación que justo no es en esta estética, ¿no? De, de cineastas y estas industrias no extranjeras, sino que se puede hacer cine desde otros lugares, para pequeños festivales y todo, pues como que creo que, que sí se logró y que pues encantada como de, de participar en los siguientes festivales y este, y de que justo, como que ir... Ir creciendo y divulgando el acervo como para mí es como algo clave y algo como hacia, hacia su objetivo, ¿no? Su objetivo siempre va a ser la divulgación y pues de verdad encantada, ya me acordé, encantada de poder compartir con personas que les da gusto escucharlo porque creo que, que justo ahora me siento en este momento de poder platicarlo. Años antes me de verdad como que era como justo muy duro para mí y sentía que no podía decirlo. Y parte era porque sentía que a lo mejor las personas a las que se los quería contar, yo en mi mente era como, bueno, no les, no les va a interesar, o a lo mejor no se sienten cercanos o no tienen como este sentimiento compartido. Y de verdad que poder compartir estas historias personales, ¿no? El abrirme a contar esto y saber que lo estoy compartiendo con, con esto, con cuatro personas que conocí hoy y que ahora somos aliados del mundo de los acervos, para mí es importante y para mí es, me da gusto como compartirlo desde ahí. Y, este, y que justo esas es son las cosas que me motivan a seguir como, como en, en este trabajo y en esta labor del archivo, a, a encontrar personas que valoren el trabajo de mi papá, que valoren el trabajo de los acervos, y, y justo porque creo que se compartió, mi papá lo hizo desde un lado como muy cariñoso, como bueno, no sé si cariñoso es la palabra, pero muy generoso, eh, nosotras en el proyecto también queremos así, hacerlo así, entonces saber que, que este podcast es, Totalmente generoso en ese sentido, ¿no? Me la pasé muy bien. Eh, creo que no hubo mejor manera para mí para recordar todas estas historias, como decía el maestro Bundt antes del Día del Padre, como haciéndolo aquí. Entonces, pues, muchas gracias a ustedes. Me la pasé súper bien. No, pues, al contrario, muchas, muchas gracias a ti por, por justamente compartirnos como ese lado, como, como más íntimo de la, de la creación. Y, y, y, y aparte, pues, sí, es, es como... Como, como catártico, ya lo decía Micha, no de pronto insistimos mucho en que ay, a veces ya queremos tirar la toalla, pero yo creo que hay un gran sentido de per, perseveración o perseverancia, no sé cómo se diga, pero bueno, aquí, aquí también acuñamos neologismos, entonces, eh, eh, pues te agradezco muchísimo, la verdad es que me, eh, nos has dado creo una pues pautas para, para pues, revalorar y reexplorar la, la, la obra de tu papá, eh, coincido muchísimo con Camila en el sentido de que justamente la, la animación y este tipo de animación es parte central de, de una experimentación, yo creo que no está divorciada una con la otra, y más como dices, ¿no? Que, que, que decía tu papá que, que ojalá la animación fuera menos Walt Disney, y yo creo que en este mundo este, pues hay que alejarnos mucho más del, del perverso ratón. Este, entonces, y, y, y yo creo que es una aproximación a la animación bien, bien interesante, yo la verdad es que lo he dicho en varias ocasiones, tanto en público como en privado, admiro mucho a la gente que hace animación porque es un trabajo tremendo, es un trabajo... Pues, pues de mucho amor y, y yo creo que eso lo, lo demuestras mucho a la hora de, de rescatar este archivo de, de, de tu papá no entonces yo creo que es como como bien bien interesante me sumo a, a, a los esfuerzos de que dice Micha y lo pongo en la mesa pues re, retomar en alguna retrospectiva en el futuro o, o como dice Camila habla de los pioneros de, de Bolivia, qué padre sería poder juntar como a todos estos pioneros de nuestra América Latina y ver qué se ha hecho, ¿no? Y qué podemos seguir haciendo para difundir, como dice Carla, ¿no? Difundir toda, toda esta obra. Y la verdad yo creo que en este mundo tan terrible en estos últimos años, yo creo que nos hace muchísima más falta gente... Con, con tanto color, tanto literal como metafóricamente, ¿no? Y la obra de tu papá tiene un colorido extraordinario, que yo creo que eso es una visión como, como, como muy, muy extranjera, pero en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Que, que, que, que de pronto pues se deja sorprender y seducir por estos colores. Y yo creo que en este mundo tan gris pues necesitamos más colores como los de la obra de Dominique Jonard eh, les les agradezco infinitamente a todos quienes nos han acompañado y pues bueno nos veremos eh, en la próxima emisión más un, un anuncio un anuncio nada más antes de despedir por favor por favor dense un tiempo si están en México film en film latino sí, sí, sí. están hay dos cuatro seis, siete trabajos de, de, de Dominic Jonard en, en Filmin Latino, si no están en, en México, digo porque eh, desafortunadamente está geobloqueado, o consíganse un VPN y, y, y, y pueden acceder a Filmin Latino. Y si no, en, en el Vimeo, así lo encontré yo como Vimeo y está en nombre de, de, de Dominic Jonard hay eh, pues otro tanto de, de material que, que por favor dense, dense ese placer el mañana, el día del Padre, eh, y, y, y chequen estos materiales porque son absolutamente fantásticos, ya, ese era mi anuncio, Maestro Punto, pues, ahora pues No, está bien, porque sí, yo creo que es mo, muy importante, eh, gracias Carla, gracias Camila y Micha, y pues por supuesto Juli no, pues muchas gracias, mucho gusto en, en conocerte, como dice Carla, mucha fuerza, y pues eh, nos veremos en la próxima emisión de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 Presentado por Antonio Bond, Carla González, Camila Perales y Michael Ramos Araizaga. Ultra Cinema 11 Cine Experimental, Found Footage, Creative Commons y Post Internet Art.